Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 2. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Los ejercicios que se deben llevar a cabo con esta idea son iguales a los de la primera lección. Comienza con las cosas que están cerca de ti y aplica la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se pose. Extiende luego tu campo visual. Gira la cabeza de modo que puedas Incluir lo que se encuentre a ambos lados de ti. Si es posible, da la vuelta y aplica la idea a lo que se encuentre detrás de ti. Sé tan imparcial como puedas al seleccionar los objetos a los que vas a aplicar la idea. No te concentres en nada en particular, ni trates de incluir todo lo que veas en una zona determinada ya que eso causaría tensión. Echa simplemente una rápida mirada a tu alrededor, tratando de evitar la selección de objetos en función de su tamaño, brillantez, color o material, o de la relativa importancia que tengan para ti. El simple hecho de ver un objeto lo convierte en tu selección. Trata de aplicar la idea con la misma facilidad a un cuerpo que a un botón, a una mosca que a un piso, a un brazo que a una manzana. El único criterio a seguir para aplicar la idea a algo es simplemente que tus ojos se hayan posado sobre ello. No trates de incluir nada en particular, pero asegúrate de no excluir nada deliberadamente. Y las enseñanzas de David comienzan así. Le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Esta bella lección es un recordatorio de que todo significado emana de la conciencia y la conciencia es el dominio del ego de manera que todo el significado que se percibe en el mundo espacio-temporal, en el cosmos lineal, es una proyección de una ficción. Falsos significados, conceptos falsos, creencias falsas, así es como parece surgir el mundo del tiempo lineal y del espacio. Procede de esos conceptos del yo que Dios no creó, esos conceptos han adquirido una realidad aparente en este mundo. Y todo el significado aparente está en la conciencia y parece ser proyectado fuera en el mundo de los sueños. Esta lección empieza a mostrar el papel que juega la mente en atribuir significado a lo que no lo tiene, en darle significado a las imágenes. Esta capacidad de fabricar imágenes es el ego que le atribuye significado a todas las imágenes, podríamos incluso llamarlas imágenes vacías, y genera así un velo que oculta la luz de la verdad y la luz de Dios. Se nos dijo en la Biblia, no pongas imágenes esculpidas delante del Señor tu Dios. Y esto no era hablar de postes de ni de becerros de oro. Es hablar del ego en el proceso de generar significado donde no hay ninguno. Y fabricar una percepción falsa para ocultar la faz de Cristo. Para ocultar nuestra mismísima identidad. Suavemente, mientras vas por tu día, contempla la importancia de esta lección. Le he dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Esta idea trae de vuelta a la mente la responsabilidad por la visión e invierte la idea de que el mundo me dice quién soy, el mundo me dice lo que he de hacer. Esta loca idea de que el mundo dicta mi estado mental, porque esta forma exterior de causación es completamente falsa. No hay nada en el tiempo que me haga ser quien soy. Solo el tiempo lineal podría construir una ilusión que me tentase a negar mi verdadero ser como el Cristo. Le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí.